2021 ¿Quién? Tu güero favorito Y besame solo besame Que tu cuerpo se funda en mi piel besame solo bésame que Bésame, solo bésame Que tu cuerpo se funda en mi piel Bésame, solo bésame que... Si no estás conmigo se me va la vida No puedo ni imaginar el día de tu partida Solo deja que esta noche el tiempo decida Y a mañana buscaremos una parecida Y es que no sabes cuánto muero por ti Estoy atónito desde el día en que te vi Apaga el celular, este momento es para ti Creemos algo juntos, difícil de describir Bella damisela, su cuerpo color canela Mención de a cada tacto, un trato de teléfono novela He dejado noches tristes por noches estando en ver Créeme que no hay ni un minuto que no esté pensando en verla Y bésame, solo bésame Que tu cuerpo se funde en mi piel Bésame, solo bésame Que no quiero perderme el momento bésame, solo bésame que se funda en mi piel Bésame, solo bésame Que no quiero perderme el momento